Eh, pues la verdad es que no, porque una de las cosas que se le está achacando mucho es la falta de transparencia y luego además no está consiguiendo eh, poner en agenda mm, todo su mensaje. Eh, un ejemplo muy claro eh, de esto que, que ha sucedido es eh, la primera decisión importante que toma el gobierno vasco, que es el cierre de, de los colegios. Eh, que la ciudadanía se entera a través de una filtración y no de una portavocía oficial del Gobierno vasco, lo cual empieza a generar eh, fake news, eh, rumores, etcétera, etcétera, ¿no? La comunicación política, en este caso, en la crisis, en la crisis de la pandemia, creo que el PNV eh, se percibió al principio como dubitativo, esperando seguramente a los movimientos del Gobierno central, porque es quien tiene la competencia por ejemplo para decretar el estado de alarma eso pudo haber sido percibido por parte de la ciudadanía como falta de claridad, la falta de claridad en estas crisis esta crisis además es inédita, se puede asumir por parte de la gente como que no es necesario y no es obligatorio tomar las medidas correspondientes creo que ha fallado en parte porque la cabeza visible, científica de la comunicación no se percibe necesariamente como alguien experta, me estoy refiriendo a Nekane Murwa. Y tal vez, con un tercer punto que quisiera señalar es que la última decisión de no parar por completo la actividad económica y que además esa decisión haya sido respaldada de forma tan vehemente por CONFEVASC puede interpretarse por parte de la ciudadanía como que los empresarios y el gobierno vasco son lo mismo. Falta ver la evaluación de eso y cuáles son eh, los resultados que de esta comunicación que en parte ha sido atinada, porque Urcuyo sí que ha salido a dar explicaciones, sí que se ha puesto en primera persona, pero con lo que señalé antes, puede que haya generado algunas dudas y esas dudas habrá que ver cómo se, cómo se, qué costo le va a, a suponer al PNV. A mí me parece que ha tenido momentos acertados y otros no tanto creo que la falta de liderazgo que se le puede achacar que efectivamente lo es porque él tiene una personalidad como muy plana por decirlo de alguna manera se compensa también con la presencia del pnv que es un partido muy sólido luego ahí digamos no habría tanta tanta tanto problema el asunto es que eh, sí que ha faltado una figura, a diferencia de lo que pasa con el gobierno español que ahora lo vamos a hablar, eh, que sea clara en materia científica y que transmita a la ciudadanía tranquilidad en relación con una pandemia que se escapa obviamente a, al conocimiento político. Los manuales dicen que mejor menos políticos y más científicos en este, en este caso. También creo yo que Urcullo ha fallado porque efectivamente el mensaje no ha sido del todo claro. Se puede interpretar que ha habido dudas, pero también se puede interpretar que ha sido un mensaje interesado. Ha habido mm, omisiones muy serias, ha habido cifras que posiblemente no sean del todo ciertas y eso yo creo que es un problema de comunicación muy serio. Pues la verdad es que tiene partes buenas y partes malas. Eh, creo que no se ha sobreexpuesto en exceso, ha tenido que aparecer, ha aparecido cuando, cuando tenía que aparecer, justo en los momentos en los eh, más críticos o cuando llegaban las decisiones más duras. Sin embargo, en este sentido, las formas las ha trabajado bien. Sin embargo, creo que tiene un fallo en, en el mensaje. Un dirigente político en una situación de crisis como esta lo que tiene que hacer es mantener alerta a la población y creo que Urcuyo no ha acertado en, en el contenido de ese mensaje. Por tanto, en el fondo, mmm, falla, eh, falla la comunicación de Urcuyo. Me parece que es muy pronto para adelantar posibles resultados y consecuencias. Por lo inédita de la situación, eh, creo que nadie en el mundo puede decir cómo se debió manejar los gobiernos fueron, el chino, el italiano, sobre la marcha viendo cómo, cómo se resuelve. Por lo tanto, evaluar con cómo lo ha hecho el PNV es muy adelantado. Creo sinceramente que el PNV va a volver a ganar las elecciones, pero el tema no es tanto eso, sino que si conjunto con el PSOE le va a dar para gobernar con tranquilidad como hasta ahora, haciendo acuerdos con los distintos partidos políticos, o si va a alcanzar la mayoría absoluta, que era lo que nos decían los datos anteriores a la, a la crisis. Y todo esto en, en relación con un tema, y es que seguramente lo tomaremos más adelante, es que suelen salir reforzados los gobiernos en situaciones como esta. Luego, creo que el PNV va a ganar las elecciones, pero mmm, la duda está en cómo las va a ganar. Pues la verdad es que es muy pronto para para determinar qué influencia va a tener esto a nivel electoral. Ahora mismo nos faltan muchísimos datos de cómo está evolucionando la opinión pública. Hay alguno, pero eh, es muy superficial. Eh, lo que nos dicen los manuales, como bien ha dicho Oliver, es que eh, los, el papel del gobierno en estas situaciones eh, sale reforzado. Eh, claro, el problema es que aquí tiene que competir eh, el gobierno de Urcuyo con otro gobierno, que es el gobierno de Sánchez. Ahí va a estar un poco la, la gran duda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vaya a reaccionar el electorado eh, en cuanto a esto? ¿A quién le va a castigar o a premiar más de los dos gobiernos? Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Eh, nos preocupamos mucho por qué partido sale reforzado pero en realidad todos los partidos sufren en situaciones de crisis como estas, eh, teniendo en cuenta que no tenemos comparativas en cuanto a magnitud de, de, esta, de esta crisis. ¿no? Entonces, eh, puede haber un desencanto o una desconexión muy grande por parte de la población y que eso acabe teniendo reflejo en la participación electoral, por ejemplo. En realidad la pregunta estaría mejor, mejor formulada si nos preguntamos quién es el que menos mal ha comunicado. Todos, ambos han tenido sus aciertos y sus equivocaciones. Creo que Sánchez eh, ha controlado mejor el mensaje, pero eh, se ha equivocado en, la, en, el, en las formas. Eh, como ejemplo, eh, en una rueda de prensa hablar del precio del diésel, ¿no? eh, Sin embargo, Urkuyu mm, ha encontrado mucho mejor las formas, ha aparecido cuando tenía que aparecer, pero sin embargo ha fallado en el mensaje. Y esto ha generado eh, muchas polémicas y ha generado, por ejemplo, que exista la sensación de que el Partido Nacionalista Vasco o el Gobierno Vasco no controlan la agenda mediática eh, en relación a esta crisis y, en este sentido, mm, se han dejado comer un poco el terreno por la, por la oposición. En estos casos de crisis, una crisis además tan seria como la que estamos llevando, es necesario, son necesarios los liderazgos. Creo que, en, en este sentido, lo ha hecho muchísimo mejor el español que el vasco el vasco al principio fue muy dubitativo y estaba esperando a ver qué hacía el gobierno central Sánchez aunque falló también al principio ha venido yo creo que enmendando un poco la plana si bien se le pueden achacar muchas cosas creo que ha manifestado también decisión, determinación y hay un elemento fundamental y es que ha puesto en el centro de la crisis al conocimiento y a la ciencia creo además también que Dos rasgos principales de liderazgo que, por un lado, es que se vea determinación y decisión y por el otro, haya estado o esté con la gente que está sufriendo. Creo que eso se le puede decir a Pedro Sánchez y no tanto a Urcuyo. Creo que en ese sentido lo está haciendo bastante mejor el gobierno español. Este es el punto más polémico seguramente que, que vamos a tratar hoy. Y lo que voy a decir es, puramente desde una perspectiva de, de, de un área de la comunicación política, el marco de guerra suele ser muy eficaz. Eh, es decir, los objetivos que busca suelen cumplirse. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Normalmente se plantea para que haya unidad, para que la gente sienta seguridad, para que la gente se sienta arropada. En ese sentido, los marcos de guerra, teniendo en cuenta que hay una especie de enemigo común, en este caso además se unen enemigo común y enemigo externo, suelen ser muy eficaces. La gente suele hacer más caso, en el sentido con, eh, del, del término, a las medidas que se plantea eh, Pedro Sánchez o el gobierno español. Luego el marco, eh, si bien puede sonar muy polémico y algunas personas pueden no gustarles, para estas medidas eh, son muy eficaces porque consigue esos objetivos, unidad y además eh, plantea un debate clásico en la política. Y es que para que haya convivencia so social, para que haya convivencia, el gobierno te pide que cedas un poco de, li de libertad y a cambio te protege. Y en este sentido creo que está bastante eh, acertadamente planteado el marco de guerra. Sí, eh, es un marco polémico, pero paradójicamente eh, es un marco muy efectivo. ¿Por qué? Porque lo que hace es eh, aglutinar eh, a la población en contra de un enemigo y esto conlleva eh, que los intereses personales o propios eh, se queden apartados en beneficio de un interés colectivo que puede ser eh, el de derrotar a un enemigo común eh, o defender eh, ideas como la patria, eh, la nación, el país, la sociedad o incluso la cultura. ¿no? Sí es cierto que este eh, marco genera unos problemas añadidos. Eh, uno de ellos eh, es la presencia en, en la comunicación de elementos militares, algo que creo que no es recomendable en, en una vida en democracia. Eh, segunda parte, eh, es un marco que, que, es, que es muy efectivo pero eh, de una manera corta en el tiempo. Acaban generándose eh, fracturas bastante rápidamente y esas fracturas acaban llevando a una desestabilización social importante. Y por otra parte, o como ejemplo de esto, podemos hablar de la aparición de figuras como la figura del traidor, que en este caso es quien no cumple las medidas de, de cuarentena, y la figura del delator, que es el que les acusa desde la ventana eh, de que están incumpliendo este tipo de medidas. Esto es un ejemplo de un principio de fractura social que puede, eh, puede intensificarse en el tiempo si, si la situación se alarga demasiado.